Hola gente de YouTube, ¿cómo les va? Acá estamos con un nuevo video para el canal de Skarpel y Sonrisitas Parody. Y bueno, en este video después de, bueno, de el que no haya podido subir video por una semana por un strike bastante, bastante raro y bastante sin sentido que me pusieron, el día de hoy estamos con un gameplay de Counter Strike Global Offensive en el modo de juego Deathmatch. Vamos a ver cómo nos fue, creo que era así, equipo contra equipo, hasta 100 kills, así que nada... Los dejo con el video y espero que les guste. Bueno, vamos a empezar. Whip. No. Recién entro. Estamos acá en el match. Whip. Hasta 100 puntos y... Soy CT, vamos perdiendo, sí. No. A ver. Vamos, vamos. La mayoría deben estar cerca del sitio, no sé. Uy. Pf, me <risa> o sea, el estúpido fui yo que no me fijé. No me fijé que estaba en la fosa, pero no pasa nada. Hace ya unas... O sea, hace ya como tres días que no juego y... Hace como tres días que no juego justamente y por, por el tema de... Por temas de falta de tiempo. No, que... Tengo que aprovechar la WP, boludo, para... Que es de... Que está como arma adicional para... una Aquiles No lo llegué a agarrar, pero debe haber gente en el site ahí y alguno me mata por atrás. Así que me, me... Me iba por el otro lado a revisar. Me fui a revisar el sitio y... Bueno, la asistencia por lo menos. Bastante, bastante... Bastante ventajas nos van sacando. No. ¡No! ¡Nada, ah, boludo! No sé ni por qué. O sea, con esa arma de mierda... Bueno, con la recortada desde bastante lejos... Tengo que arreglar un poquito el tema de la sensibilidad del mouse. Pero bueno, no pasa nada. ¡No! Por poco, por poco. No, por poco lo agarraba. Por poco. ¡No! Y yo pensaba que le había sacado más. Pero no. ¿Por qué? Ya falta poco y nos ganan. No, bueno. No, casi, casi, casi. No. Todavía sigue tocando la la, la como como arma adicional. O sea, una suerte. ¡No! Estaba por matar al de ventana y no llegué. Vamos. Bueno, con esta arma, obviamente... Bastante ventaja. ¡No! ¡Buena! The enemy only needs three more. <ríe> ¡Me salvó! ¡No, no, no! No lo había visto, no lo había visto. Por favor... Bueno. Buena partida. O sea... ¿Cuánto? Ah, 8.18. Me confundí. Vamos calentando, ¿no? Sí. Estaba distraído viéndola, monitoreando que se grabe bien todo. Dios mío, cuánto falta de calentamiento un montón. So, ya somos bastantes, ¿eh? Cuac, cuac. Dale. ¡No! quince no, no le saqué nada. Yo pensando que... Pensando que le iba a sacar... Ah, encima me lo chorean al pedo. Me chorean porque son unos. Mancos. Bueno, no es HDP. Esa palabra. Media, media fuerte para. Pero. No, encima. Flasheando que estaba FK. Y me agarra. gusta esa nada más de... Adicional, no sé por qué. ¡No! Va, 51. Ya, al menos que me lo cuente como, asist como asistencia, no sé. Bah, no puedo ni hablar. No puedo ni hablar bien. No. Ay, basta de manquear, basta de manquear de esa manera. Por favor, ¿qué me pasa? Basta de manquear así tan estúpido. Tan... Tarado. No. Era, era obvio que podía pasar. Y que iba a pasar. Buena. No. Me las roban. Me las roban. Las dos. Me las robaron las dos. Me las robaron las dos. Encima. No. Yo pensando que estaba de lado del. Bueno. Le saqué 32. Vamos. <risa> Está Dale. Bueno. O sea, estaba respawneando recién uno y no... Uh, ni lo puedo agarrar. No. Desde esa distancia con esto no. Cuesta. Vamos, vamos. Ya tengo re poca vida así que si me agarran... No es mi culpa. <risa> ¡Buena! ¿Cómo me agarraron, eh? Pero muy bueno ese headshot, eh. Move, move, move. Se me pica el brazo y no me puedo rascar. Psst. Ahí está. Listo. No, no, no, no. 82. Buena, buena, buena, buena Esa me gustó, me gustó la anterior Buena Est Ya Los reflejos Si no lo mataba con un Ya Por poca diferencia se puede ganar, dale Buena, ganamos, ganamos Esa me gustó más todavía 11-15 Mejor que antes Maestro de armas bien bueno bueno gente hasta acá llegó el video espero que les haya gustado, no se vayan sin dejar su like acá abajo, compartir el video con su familia con sus amigos o con quien quieran ya saben síganme en Instagram también que los tienen eh, mi Instagram abajo en la descripción para estar al tanto también de cosas, bueno ahí fue donde básicamente informé el tema del strike y porque estoy inactivo así que se pueden mantener bastante informados por ahí y nada si son nuevos en el canal ya saben suscríbanse Háganse miembros, que también la membresía tiene un montón de cosas bastante piolas, bastante interesantes. Y bueno, en, la, en las tarjetas del video también van a tener videos interesantes sobre el canal si son nuevos y les interesa ver más contenido del mismo. Así que nada, nos vemos hasta la próxima, los quiero mucho, bye.